Bueno, pues estamos de vuelta ya en este 8 Magazine, enseguida lo van a ver muy bien rodeados de esas flores que no nos fallan cada 15 días los lunes, el lunes pasado no pudimos tener esta sección habitual porque teníamos que abrir hueco a esas procesiones de Semana Santa, pero Javier Fernández de Floristerías Mayo, que es muy eh, educado con estas cosas, no nos lo tomó a mal, ¿no Javier? Muy buenas noches echen falta no venir, no Bueno, creas. pero tenemos hecho tu hueco correspondiente hoy. Hoy estamos otra vez aquí. De nuevo en esta sección de flores para mi casa, en la que ya saben que nos gusta que ustedes utilicen diversos artilugios que se pueden encontrar por casa y con unas flores que nos trae Javier, que nos descubre y que encima nos enseña cómo se llaman, pues ustedes convertirse en auténticos expertos de esto de la decoración floral. Javier, ¿hoy con qué nos vas a sorprender? A ver, ¿hoy en qué nos vamos a basar? Si os acordáis, como fue hace algunos días, vamos a recordarlo, hicimos sobre unos tazones uh -huh. <coughs> unas composiciones bajitas sí. eh, que estaban destinadas, <coughs> perdonad, para ponerlos en mesas bajas, es decir, siempre para verlo desde, desde arriba. Desde arriba uh -huh. Es decir, todo composiciones que vamos a poder divisar desde un punto de vista alto. En esta ocasión va a ser al revés. Uh -huh. Vamos a utilizar estos uh -huh. dos tipos de frascas y en vez de ser composiciones que eran muy horizontales redondas, vamos a hacer unas composiciones verticales. Con lo cual, estas composiciones van a ser siempre para verlas de frente. Digamos que estos son como una especie de botellas, ¿no? Sí, son de... Que la gente puede utilizar botellas. Tipos de, de las de aceite, de estas, la, las cristal. frascas típicas, que son, son muy bonitas. Frascas, botellas o similares vamos a tener siempre en casa. Yo estoy teniendo, atrayendo este tipo de artículos porque me parecen un poco diferentes, bonitos... Originales. y siempre... Y a mano... ...seguro que en casa tenemos esa jarra de agua... ...que es muy diferente... ...para poderle dar uso a ese tipo de, de, de artículos que tenemos en casa que son muy bonitos. Nos gusta esto de la verticalidad que nos propones hoy Javier... ...así que dinos, ¿cómo la vamos a adornar? ¿Con qué tipo de flores? Porque veo que has traído hoy, pero especialmente mucha variedad, yo no sé. Sí, yo he traído hoy un tipo de flor eh, un poco en esta línea que entre comillas se denomina vintage... ...es decir, uh -huh. flores que no son exageradamente grandes ninguna... ...salvo la, la gerbera... ...pues esa es la que más me gustaba, debo ser, debo ser yo de poco detallito... ...pero me gusta esa grande, fíjate, no sé por qué... ...la verdad es que es muy bonita, es una flor que... ...yo la hubiera y... llamado margarita, fíjate, y no, es... ...no, son gerberas, Gerber. son gerberas, son, hay en un montón de colores... ...esta parte de centro varía de unas veces a otra. ...las tonalidades, puede ser más negra o incluso puede ser un tono clarito... Hay una cantidad de variedades infinita y el corodido muy, muy, muy, muy distinto. Lo he traído todo en unas tonalidades muy parecidas porque... Pasteles. En, exactamente, sí. uh -huh. he elegido, salvo esta flor que es muy bonita que se llama eringion, y el limonium que lo he utilizado en unos tonos morados, azulados... Uh -huh. ¿Os ha gustado que queda esta queda verdad? Como iringium, iringium me he quedado ahí iringium, pensando iringium. en el nombre, iringium. Son como un Es un cardo, pero veréis qué decorativo queda, qué bonito. Y bueno, lo que vamos a hacer también es luego ayudarnos con algún tipo de hoja para hacer un tipo de decoración que siempre me gusta hacerla a la base o tipo lazo o algo así. Uh -huh. Vamos a hacer lo de siempre, vamos a llenar esto de, de agua. Recordar que cuando lo hagamos siempre tenemos que hacerlo con, con conservante, le echamos un poquito de conservante en el agua... ¿Vale? Vamos a hacerlo así. lograremos que nuestra composición dure más tiempo. Exactamente, en perfectas condiciones. Un en cada una. Y ya nos va a durar aquí toda la semana. Hablando de estas cosas, Javier, luego hay que regar esto. Esto eh, se necesita regado o algo más aparte sí. de estos polvos. Tú dinos. Una claro. vez a cada tres o cuatro días conviene renovar este agua. Vale. Vale. Y. Eh, eh, con, si, si es con conservantes, pues muchísimo mejor. Vale. Cada tres, y cada tres o cuatro días lo que volvemos a hacer es volver a cortar los tallos. Ala, ¿De acuerdo? Trucos de hoy, volver a cortar los tallos y eh, renovar el agua, que ustedes luego dicen, ¿y por qué a mi vecina le duran más las flores? Pues miren, por ejemplo, por qué puede ser. Muy bien, ¿y cómo comenzamos Vamos la composición, a empezar la composición Javier? colocando... Vamos a ver, le, lo principal de esto es colocar... Eh, va a ser visto de frente, entonces lo que vamos a hacer no es colocar como hicimos en redondo, no lleva ningún tipo de, de compensación exactamente, la compensación la vamos a hacer en forma vertical. Vale. Y vamos a utilizar este tipo, vamos a ir colocando, por ejemplo, el primer elemento, vamos a colocar siempre el corte al bies, acordaros, al bies. que es importante, y vamos a ir colocando diferentes elementos de verdes y... De, de flor. Lo vamos a ir colocando un poco a la vez porque os va a ser más fácil. Ver cómo lo vas a hacer, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar, en vez de por abajo, vamos a empezar por arriba porque a vosotros siempre os va a resultar muchísimo más cómodo. O sea que estos van a ser los tallos más altos que nos vamos a encontrar en la composición. Vale. Porque a vosotros siempre os va a ser muchísimo más cómodo el hacer la composición esta. Uh -huh. Acordaros siempre de jugar con con los verdes y con la flor para conseguir este tipo de de contraste lo veis de mm. los verdes los malvas que quedan impresionantes y ahora vamos a colocar el eustoma, eustoma. vamos a colocar en una parte un poquito más baja vale que es muy curiosa esta flor. Siempre quitando la flor, las hojas. Porque los capullos sí. son como verdosos. Son como verdosos y luego, luego... terminan siendo del color que sea. Fíjate qué curioso y cómo viste esto. De los distintos hay en colores. rosas morados, malvas. Me ha gustado a mí. ¿Cómo has dicho? Repite el nombre, Javier. Eustoma. Eustoma. También si lo vamos a encontrar como lisianthus. ¿Lisianthus o estoma? Eustoma. Eustoma. Vale. Ustedes apunten, que yo no tengo libreta, pero ustedes en casa sí. Apunten, apunten si luego quieren este Vamos. tipo de flor cuando vaya a la floristería es mayo. Vamos colocando las flores de la misma forma para intercalarlas entre el, la flor. Uh -huh. Y... Con este verde que has colocado al principio es que los colores como que resaltan más. Sí. Es que hemos logrado Queda que genial. el color se vea más. Vamos a colocar ahora la astromelia, se llama. La astromelia. También la tenemos en muchísimos colores. Este lo vamos a colocar un poquito más aquí a la base. ¿De acuerdo? Uh -huh. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo para el bajito. El bajito lo vamos a hacer con flor de cera. Flor de cera. Fíjate qué flor más bonita. No sé si lo ve la cámara qué bonita es la flor, Muy es como... Chiquitita. Sí, y se llama Muy de delicada. cera precisamente como, porque tiene ese tipo de textura, como la cera. Son los pétalos como más duros, ¿verdad? Sí, exactamente. Mm. Volvemos a hacer lo mismo, jugamos un poco con los... Los con contrastes. Los, con los contrastes y con los verdes en, de una forma vertical. Vamos a darle espacio a cada uno. Vamos a colocar entre medias. Me están gustando especialmente esto de hoy, ¿eh, Javier, te lo de decir. Me estoy descubriendo que yo soy más de lo vertical. <ríe> que me gustan más las composiciones verticales. O a gustos colores, dicen, ¿no? Bueno, pues como las flores. ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a quitar un poquito de esta parte de arriba que nos queda extremadamente alta hacia un lado, y vamos a colocar para unificar el mismo estoma que hemos utilizado antes, uh -huh. para que las dos composiciones... que me ha gustado a mí porque el capullo es muy diferente. Sí, llevan elementos iguales, pero que queden un poquito diferentes. Un toque muy romántico veo esa. en las composiciones, ¿verdad, Javier? Un, esa, esa es la Un idea. estilo muy, muy romántico. Vamos a unificar con el otro también, poniendo un poquitín de, de esta flor de cera que nos ha sobrado uh -huh. se la vamos a colocar un poquito entre medias le damos más volumen exactamente uh -huh. me voy aprendiendo palabras que utiliza Javier que yo aquí tengo que aprender yo te sujeto por si acaso la botellita espera, que esto es mucha cantidad vamos a utilizar un poquito menos y el tallo era muy gordo así bueno nos da muy campestre, un más... muy romántico. Esa muy... es la uh, idea. Sí, sí. Colocarlo al lado de unos libros. Sí. Y a la base le vamos a colocar aquí... La que me gustaba a mí. La que te gustaba aquí. ¿Es que todavía no he aprendido el nombre. Gerbera. Gerbera. Gerbera, con B. Gerbera. Vale. Me he acordado de Gervasio, el deportista. Creo que lo estoy haciendo bien porque lo estamos haciendo al revés. Claro, es que tenemos que pensar en ustedes, <risa> que nos están viendo desde el otro lado y esto es complicado. Pero yo creo que Javier lo está haciendo perfectamente porque ya tiene muchos años de experiencia y esto está dominado. Vamos a colocarle un poquito más de verde que nos queda aquí. Uy, y ahora cómo le vamos va a, a hacer un detalle. Tener esto a mí. Un detalle que siempre es un poco el, el secreto de lo que. Vamos a hacerle un truquito siempre. Pues os cositas trae, de estas así un, para un rematar, truco, ¿eh? Un truco, mm. un truco. Vamos a coger una hoja, que se llama hoja de alpidistra. Vamos a darle un giro aquí a la hoja. Uy, que y hacemos la un vamos barquito. A clavar. Me parece un barquito esto? Vale. Uy, qué bonito. Y entonces Uy. la vamos a colocar entre medias de aquí. Y vamos a hacer. eso sí es importante que todos los elementos. Tomen agua. Todos hay que llevarlos a la base Exacto. para que cojan ese agua Ahora, que decimos que termina, hay que renovar cada tres días, repetimos, de colocar los demás elementos. echarle ese conservante para que nos aguante y nos dure. Exactamente. Para obligar. Uy, qué cosa más bonita. Porque es que encima yo ahora que no ya me han pillado. Porque digo, ahora que no estoy en pantalla estoy yo mirándolo en el, en el monitor y estaba quedando en ese primer plano que nos estaba dando Víctor impresionante. Y en este vamos a hacer lo mismo, pero de otra forma. Vamos a medirlo un poquito mejor. Y vamos a hacer lo mismo. ...y vamos a colocarlo... ...metemos y volvemos a sacar... ...para colocarlo... ...tantas veces sea necesario... ...para que esto me aquí, toque agua... ...que si no me Creo va a durar que han poco... Quedado muy bonito ...si no me va a durar poco esta semana... ...y esta semana a mí esto me encanta... ...todas me encantan, ¿no? ...pero esta no sé por qué especialmente... ...se ve que yo soy de este aire... ...así vamos más campestre... De ...más romántico... ...uy esto qué bonito... ...todo el tema este... Me estás diciendo tú muy romántico, muy airoso. Es lo que vamos a hacer. Claro. Como ves, también tiene que tocar agua. Queda muy ajustadito a la. Al... Claro, esto. La dificultad, yo creo que mmm, está en, en el cuello de botella que tenemos para. Claro, en poder. recipientes un poquito más anchos. Eh, Podemos tienes... jugar mejor, claro, Podemos pero jugar. si queremos hacer algo vertical, pues hay que. Hay que la ventaja que esto. tiene también, Elena, es que con al ser recipientes muy, muy estrechos, la colocación es nos va a resultar en cierto modo más sencilla Porque no se nos van a ir las flores para ningún sitio. Con lo cual, lo ideal es que nunca cojamos recipiente exageradamente. Estrecho ni estrecho ni exageradamente ancho. Ah, vale. Si no lo cogemos en muy muy muy ancho, se nos van a ir para todos los lados. Y va la... a perder el juego que le hemos dado. El juego que le hemos dado. Exacto. Vale, entendido Javier. Ay, qué verlo. bonito. Yo creo que más o menos. Bueno. Vamos a limpiar vamos como a ver. siempre un poquito. He traído Mirámos, también paniculata, el, pero el el plano a mí me gusta. lo va a dar Víctor, no entiendo. Este vamos a ver. Sí. Vamos a mirar para acá y lo vamos a poner ahí, que es donde nos van a estar viendo vamos en casa. A el suelo como Para veces. que Víctor haga. El pertinente enfoque. Ahí estamos viéndolo, Javier. Bueno, aire romántico. Muy Hemos romántico. dicho que al lado de una librería de libros. Una librería eh, Una mesita re... alta a lo mejor se me ocurre. Exactamente. Pues, yo es un tipo de arreglo para muy para recepciones, digamos, mm, ¿eh? Vale. Eh, el hall de, una, de entrada de casa de, de entrada de casa la recepción de un hotel la recepción de un, unas oficinas porque son flores para mi casa pero también para mi negocio para el sitio donde donde paso las horas claro. eh, cualquier sitio donde se vaya a recibir y para verlo en un ángulo de visión casi a la altura de la vista es vale. donde va, nos van a quedar muy bonitos, porque esto obviamente si lo ponemos a esta altura bien pero si lo ponemos a una altura un poquito mayor ...va a ganar muchísimo este tipo de arreglo... ...pueden ir juntos, pueden ir por separado... Vale. ...yo os he traído los dos unificados de un poquito de color... ...porque como vosotros lo utilizáis aquí luego juntos... ...varias pues... preguntas que se me ocurre Javier... ...cuando hemos hablado de que claro... Los, ...son muchos tallos para este cuello... ...en algún momento es a lo mejor y contraproducente... ...que estén muy apretados... ...eso va no, no, no, a impedir no, no. que a la flor no, le llegue ese agua... No, no, además, ...o no nos tenemos que asustar... Co ...como ves, eh, en todo momento... Toca. Se puede meter y sacar. De todas maneras, hay una historia. Es decir, no las vamos a estrangular no. a las flores. Claro Ento, que una no sabe. Siempre tenemos la posibilidad de, volver a llenar. de rellenar el recipiente claro. hasta la altura que veamos que necesitan de agua. vale Os lo voy a rellenar bastante porque vosotros luego. Somos utilizáis. unas dejadas, nos lo ha dicho no, Javier, no, que no, no regamos lo no, no, suficiente. No. Como vosotras lo mandamos para a... que no estamos aquí todo el día, que ustedes bien lo saben, los fieles seguidores. Porque claro, lleno pues bastante eso. De se nos de olvida. Si se olvida a mí las regalas de casa, Javier. ...tú entiéndeme... ...ay, ay, ay... ...tú déjale ahí con mucha agua... ...que menos mal que viene Javier... ...así os van a durar a yo creo todos estos días... ...fenomenal... Eh, otra cosa Javier... ...estamos hablando de aires románticos... ...y que hay más romántico que una boda... ...y es que se aproximan las bodas... ...y sé que estáis a tope en Floristerías ...tremendo, Mayo. tremendo... ...cuéntanos, ¿cómo días... va la temporada de bodas? ...muy bien, estamos muy, muy, muy contentos... ...muy contentos porque... ...estamos ofreciendo una gran, un abanico de posibilidades este año no solo a nivel particular, sino a nivel de, bueno, de, de, de, con otro una serie de compañeros, hemos montado un grupito de, de, y tenemos, eh, en la que colaboramos unos con otros y ofrecemos una oferta eh, impresionante de, de, de servicios, de, de joyería, de fotografía, de todo, se llama Grupo si puedo decirlo, y, y ofrecemos un abanico de posibilidades impresionantes para que el, el público eh, pueda comprar con nosotros, regalamos, sorteamos viajes, hacemos una serie de cosas muy interesantes. Las sinergias, sí. que se llaman. Exactamente, muy que bien. a mí me parece muy interesante. Y luego nosotros a nivel particular... Eso tenemos, te iba a decir, tenemos Javier. Muchas en cuanto a flores, ¿qué? Dime, ¿qué se lleva tendencia? Porque a mí esto, por ejemplo, campestre me gusta y hay gente que va por lo sencillo y esto puede ser una buena idea, pero yo no sé si se lleva, si no se llevan, esto de las flores hay tendencia. Esta línea, sí, esta línea vintage, entre comillas, que es eso... Sí se lleva mucho. Yo siempre suelo tender a que esta línea vintage, añadirle un poco de, de más color, que no sea tan tenue de colores, sino que no solamente las la flores de cera, la, este limonio, la paniculata, uh -huh. un poquito de verde, no. Añadirle un poquito más, más de color, más de fuerza. <ríe> se lleva muchísimo. El tipo de buques en esa línea se llevan muchísimo, pero también hacemos pues abanicos, eh, fantásticos hacemos seguir se siguen haciendo esos ramos de caídas que, que hace años llevaba lady beat sí. y lo puso tan de moda pues este año además este año estoy detectando que están volviendo muy, con mucha fuerza uh -huh. dentro de que bueno eh, no es lo que más pero sí están volviendo con fuerza eh, el ramo sobre el brazo ese ramo que llevamos las abuelas se siguen haciendo muchísimo y bueno, yo creo que en esa línea es donde, donde más se trabaja. Y luego a nivel de decoraciones de, del hotel, también es, tenemos una gran abanico. Trabajamos con frascas muy parecidas, de, para esta, para hacer en uh -huh. esa línea vintage y en luego esas tenemos... mesas de sí. ese banquete, ¿no? Que claro también hay que pensar. Es que en las bodas todo hay que pensarlo con flores. y Luego muchos con las iglesias, tenemos espejos, candelabros, cantidad de material que le dejamos a los novios para que puedan ir diluyendo sin ningún costo y puedan ellos eh, beneficiarse de, de tener un artículo más que la flor para embellecer esa mesa. O sea que también les facilitáis todo eso. Sí sí, gratuitamente. Y a La gente que quebradero de cabeza se va a quitar de, de encima. Bueno, Javier, pues te diré que mm, seguro que muchas novedades a partir de ahora van a ir a veros. Eso espero. Porque veo que les podéis ofrecer muchas soluciones para muchas cosas que muchas. hay que preparar para ese día. Grandes ofertas, muchos regalos, colaboraciones con otras empresas que le dan eh, historias para ir a hacerse tratamientos. De todo. Muchas de todo cosas que muy, interesante bodas, muy interesantes. Pues vayan a todo gratuito, eh, quiere Flor decir que son cosas que quitamos a mayores, a mayores. floristerías mayo para sí. sus bodas ya saben han visto qué cosas tan bonitas pueden hacer conocen las tendencias del momento conocen todo bueno pues eh, ahí donde hay que acudir y si no y si quieren ver más pues dentro de 15 días en la ocho salamanca no Javier te eh, podemos esperar no yo creo que sí estarás aquí sí no, no hay semana santa no que nos lo impida tardaremos más o menos pero no será festivo venimos. espérate cuándo es el 1 de mayo no. Bueno, esperamos bueno. que todavía queda. Uy, anda que no estoy corriendo yo. No, Ahora primero días, es el lunes Javier, de aguas y no nos cae el lunes de aguas. No nos cae, porque es el que viene. Así que Javier vuelve en 15 días. Muchísimas gracias Javier Bien. por traernos estos eh, adornos florales fáciles de hacer. Ya han visto y que nos van a acompañar durante eh, los próximos días en eh, este 8 Magazine.